Votos emitidos 263, sí, 263, no, cero, abstenciones, cero. Señorías, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de reforma de la ley orgánica 5 1985 de 19 de junio del régimen electoral general para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. Enhorabuena.